Soy normal, soy correcto, soy una persona, soy respetuoso, soy abierto, soy bromista, soy divertido, soy hombre, soy simpático, estoy natural. ¿Qué no soy? No soy respetuoso, no soy famoso, no soy malo, no soy tanca, que quiere decir ser raro. No soy enfadado, no soy racista, no soy europeo, no soy incorrecto, no soy triste y no soy excelente. Muchas gracias.